Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a predicar el Evangelio por todas partes. Y el Señor cooperaba, confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús.